Y nos dicen esto que vamos a poner en pantalla y que vamos a compartir con ustedes. Cerveza con pizza, lo mejor. saludos a Brian de San Martín. Le mandan saludos. Hola, buenas tardes. Yo acabo de almorzar una pista de berenjenas con cerveza y con fútbol. Saludos. bien. Hola, soy Luisa Arenas y la mejor combinación de las cerveza es tomarla con una buena picada. Indiscutiblemente. Y por último, nos dicen acá de Lucero, la combinación perfecta es cerveza... Eh, y ver al gran Gimnasia y Esgrima. Muy bueno el programa. Bueno, Día Internacional de la Cerveza, lo anticipamos al arranque del programa. Vamos a hablar de la cerveza, mitos y realidades en cuanto a, en cuanto a la nutrición. Me encantó. ¿Me encantó? Sí. Bueno, encantó. la presentamos entonces. Dale. A ella, María Emilia Méndez, nutricionista, amiga de la casa. Hola, Emi, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? Un gusto estar. Este viernes tan especial con ustedes. Especial por el Día de la Cerveza. ¿Lalamente? Claro. Sí, bueno, sí la quiere, protagonista. queremos rectificar o ratificar. Porque tú te decía, te metes a internet y ves, eh, buenas noticias, la cerveza es bueno para. Dos segundos más abajo, corres el, el mouse y lees, eh, malas noticias, la cerveza es eh, mala para la salud. ¿Cómo confunde no, internet sí, por, eso, por eso tenemos que recurrir a vos Pero claro que, pero, que, sí, que sí, se, se consume igual, te digo que se consume igual Tal cual, eso seguro, porque la verdad que es muy rica eh, Primero, ¿industrializado o artesanal es lo mismo o alguna resulta más dañina o menos dañina? No, no es lo mismo ah, Porque, digamos, hay algunas características que las van a diferenciar Pero lo artesanal por ahí es un poquito más espeso, más pesado Tiene más concentración de lúpulo o de malta de hecho, una la, la, la puede ver y la ve como más turbia, como más densa, tiene por ahí los olores más marcados. Y por ahí la industrial es más liviana, es más fácil de tomar, más ligera. Eh, entonces, por ahí a las personas que no les cae bien la cerveza, probablemente la artesanal les caiga mucho peor que la industrial. Ah, mira, mira, uh -huh. me lo he imaginado al revés. Sí, no, es como uno... más fuerte, si claro. uno la quiere definir. Uh -huh. De hecho, a veces tienen más gradación alcohólica las artesanales uh -huh. que, las, eh, que las industrializadas. Y con el tema de la nutrición Viste que uno por ahí te dice Uy, la cerveza fija un montón de grasa Y ves a alguien y le decís Esa es la famosa pancita cervecera ¿Cómo se dice? <risa> pero lo que pasa <risa> es que esa pancita cervecera Está con la cerveza y otras cosas Claro, también. no es solamente <risa> la cerveza Un poco ahí Han demonizado mirando. demasiado la cerveza decís. Claro, y mira todo lo que estamos comentando acá Con todo lo que le acompañamos a la ah, cervecita claro, deliciosa es. que Todo eso es combinación espectacular La verdad <risa> que pega todo lo que están contando Pero por ella es favorece esa pancita cervecera. Pero vamos a decir que como mito esto de la cerveza engorda o no engorda, yo les digo que no engorda. Y hoy me quieren todos, por suerte. ¿En serio? <risa> no, para, en serio, pero no ¿De te verdad? hace panza? No engorda la cerveza, porque la cerveza en sí tiene una cantidad moderada de calorías. Acá dicen que la cerveza no engorda, que engorda uno. Nos están tomando el pelo del pero, otro lado. Puede ser, pero tienen razón. <risa> Tienen razón, eh, la cerveza tiene pocas calorías en comparación de, eh, digamos, si la medimos cada 100 mililitros de cerveza aproximadamente hay 45 calorías, o sea que un vaso, un chop, un chop tiene un poquito más, más, casi 150, un poquito Ajá. menos, ¿sí? porque cada 100 va a haber 45 calorías aproximadamente, si la cerveza es roja o negra puede ser que tenga un poco más de calorías, ¿sí? las rubias son las que menos calorías van a tener. Eh, de por sí, también tiene que ver la graduación alcohólica. Si uh -huh. decimos que el alcohol es el que aporta las calorías. ...en la cerveza, la gran mayoría de las calorías... ...vienen del alcohol, ¿sí? Y el alcohol tiene muchas calorías... Uh -huh. ...en relación a los otros nutrientes... ...que incorporamos, ¿sí? Son los carbohidratos, las proteínas uh -huh. y las grasas... ...esos tres macronutrientes son los más grandes... ...son los únicos que nos aportan calorías... ...y que deben estar en nuestra alimentación todos los días... ...el alcohol no es, no es un nutriente... ...no es un nutriente fundamental ni esencial para nada... ...pero por gramo aporta más calorías... ¿Qué los carbohidratos y qué las proteínas? Oh. Mirá. El alcohol. Un gramo de carbohidrato aporta sí. cuatro calorías. Uh -huh. Un gramo de proteínas también aporta unas cuatro calorías. Un gramo de alcohol aporta 7 gramos ¿Ah? de calorías. K. De alcohol, casi eh. el doble Y la grasa, que es el otro que nos queda Un gramo de grasa aporta 9 calorías uh -huh. O sea que el alcohol está ahí como con la grasa uh -huh. Ahora, otra pregunta que por ahí me hacen ¿Fija las grasas? No, el mm. alcohol no es que fija las grasas El tema es eso, que tiene calorías ¿Y qué pasa? El alcohol para el cuerpo es un tóxico No es algo, por más que nos encanta No es algo positivo que le hace al cuerpo Totalmente, al cuerpo no le gusta ese alcohol Y de hecho va a tratar de eliminarlo Cuanto antes, en la presencia de alcohol, el cuerpo va a tratar de hacer eso primero, uh -huh. sí, como para explicarlo mejor. Entonces, si nosotros tomamos gran cantidad de alcohol sumado a una comida contundente que también tiene muchas calorías, el cuerpo va a estar tratando de metabolizar primero las calorías del alcohol, no las de la comida. Claro. Y si el alcohol ya me, propor me proporcionó una cantidad de calorías que pueden haber sido las que ya estaba necesitando en ese momento, todas las de la comida... Se irían al, a la reserva, ¿sí? Claro. Uh -huh. Entonces, por eso es que el alcohol uno dice, bueno, fija las grasas. No, no no es que exclusivamente hace eso. Pero el alcohol va a metabolizarse primero que el resto de las calorías. En trajiste uh -huh. unas plaquitas. Sí. ¿Te gustaría que las compartamos? Por supuesto. Mira, las vamos a poner para, para ver, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la cerveza? Uh -huh. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, acá tenemos algunos de los beneficios. ¿Por qué digo que la cerveza... Es buena, que no engorda Que la podríamos tomar Siempre y cuando con moderación ¿sí? porque es Fundamental que? esa parte Claro, fundamental, por favor Escuchen esa parte eh, Hay que tomarla con moderación Como todo lo que tiene alcohol ¿sí? En personas sanas, justamente por todos estos beneficios Que estamos viendo en la pantalla eh, Es algo que se puede indicar Se puede tomar una persona que está sana Que no tiene ninguna enfermedad Ni ninguna patología eh, de, de, base. de base Ni, ni, ni, ni complicación puede tomar cerveza en sus eh, días. A ver, los beneficios. Antioxidante, ¿Tiene... contiene vitaminas y minerales, tiene bajo contenido en calorías. Previene enfermedades de cama y en freno. ¿Qué uh -huh. tipo de enfermedades? Previene bien. enfermedades de todo tipo, sobre todo digestivas también. Ah, porque bien. justamente por ahí dice, facilita la digestión. Pará, he leído que previene problemas cardiovasculares, pero en otro lado lo niegan. Sí, pero no. Hay estudios que dicen que previene enfermedades cardiovasculares, el, el, el Alzheimer, perdón. Alzheimer. Y sí. mm, mira. La diabetes. Ajá. Hay muchos estudios que relacionan el consumo moderado uh -huh. de cerveza con una menor cantidad de diabetes en un estudio de una población muy grande, sobre todo en los hombres se veía ese beneficio. Y en las mujeres se ve el beneficio, también en estudios se ha, se ha podido corroborar, que previene infecciones. Ah, mira. Sí, que aumenta. Bueno, en, en mujeres no te la recetan por ahí, o no sé, ¿qué, qué, qué es lo que trae la cerveza para el tema de la lactancia. Sí, totalmente. Uh -huh. Estimula uh -huh. la lactancia. Uh -huh. No, Estimula... bueno no, porque lo importante es la la malta, la malta. Exacto. Lo importante es la malta, pero no podemos perder de vista que la cerveza tiene alcohol. Pero hay, al, hay unas que traen que no es con alcohol, que es la, la de toma, que te de, no, Sí, soy medio fana, entonces cuando me quedé embarazada, Tomas hay una esa. cero alcohol. Hay Bien. una cero uh -huh. alcohol, eso, eso es uh -huh. importante también mencionarlo, porque en el, en el embarazo no se debería consumir nada de alcohol. Nada, ni siquiera la copita de vino, nada de lo que te y, y en la lactancia, habría que ver uh -huh. cada caso particular, ¿sí? por ahí la duda o lo que quiera consumir el, la paciente, y se la podrá aconsejar, pero tampoco es eh, aconsejado el consumo de alcohol o mientras está medida. la lactancia. Uh -huh. Pero bueno, hay, hay personas que toman esa cerveza sin alcohol les, les ayuda totalmente a generar la más. productividad de la leche. Terminamos leche. este y pasamos a la otra. Facilita la digestión. Mira Es diurética e hidratante. Previene infecciones. Acelera el metabolismo. Baja en alcohol. Tiene entre 4 y 6 grados aproximadamente la cerveza de graduación alcohólica. ¿sí? Por ahí hablamos que las bebidas blancas están cerca del 50% de alcohol. Por eso es que además también aportan más calorías. Es este, uh -huh. ser escuchado. Uh -huh. Bien, vamos a pasar a la otra información que nos trajiste A ver, mm, esta explica la voz Esta, bueno, tiene acá de todo un poquito Acá están esos esas bebidas con alcohol eh, eh, Las calorías que aportan cada 100 mililitros uh -huh, ¿Sí? Uh -huh. De esas bebidas Ahí decíamos, 100 mililitros de cerveza aportan 45 calorías aproximadamente Claro, mira cómo va creciendo mira el coñac, sí, no, no, y el vodka, olvidate, ya, a las nubes. El vodka. ¿Qué pasa? El Fernet también tiene unas cuantas calorías. El tema es que ahí tenemos un vasito y un poco de coca, cuando ya son ¿Verdad? varios. Ah, okay. eh, el Fernet lo que tiene es eso, que por eso acompaña con la gaseosa y tendríamos que tener en cuenta las calorías que puede aportar la gaseosa también. Claro. De todas maneras, en estas calorías que vemos acá, lo importante remarcar es que son todas calorías... ...casi vacías, ¿sí? Resaltamos los nutrientes que tiene la cerveza, en alguna otra oportunidad hablamos del vino también... ...que sabemos que también es, sí. es una bebida nutritiva, pero medio como que después... ...cuanto más alcohol tienen y más se combinan con gaseosas, jugos o azúcar... Más uh -huh. calorías vacías va a tener esa bebida a, a, a, Contame la comparación de abajo Porque veo pizza, media luna ¿Cómo es la comparación? Y ahí está comparando un poquito Las calorías que tienen esas porciones de alimento Con el alcohol que está arriba eh, Justamente decimos, mira. Un litro de cerveza puede llegar a juntar entre 400 y 500 calorías. Uh -huh. Un litro de cerveza son más o menos cuatro vasos, tres pintas aproximadamente. Y eso es algo que uno puede consumirlo por ahí, así como decimos, entre amigos, mirando un partido, comiendo algo rico, uno va tomando esa cantidad de cerveza. Uh -huh. Más las comidas que podamos yeah. llegar a acompañar, las papas no, fritas. Imagínate, claro, tres pintas y... Tres empanadas, te fuiste al demonio No, y mirá el de vodka que lo lleva con los ravioles O sea, si te tomas no, más Dos vasitos, qué sé yo, te estás comiendo Dos porciones, es como si fuera Un, un igual a Totalmente. dos porciones de ravioles es, Pero eso en cuanto a calorías sí, claro, eso, Yo mencionaba claro. lo que eran calorías vacías O calorías más nutritivas, uh -huh. obviamente los ravioles Van a tener nutrientes Depende de los ingredientes y todo claro, sí, ¿no? Pero el vodka no. no va a tener Nada de nutrientes mirá. Y eso también nos da hambre Sí. Claro, es verdad eso por ahí el alcohol, no sé si, bueno, también dentro este, de alguna vez nos habrá pasado Que tomamos alcohol y tenemos más sed sí. o más hambre Te levantás al otro día como, como, como un poquito deshidratado, viste que necesitas sí. Eso hidratarte. cuando te pasaste Ah, no, a mí me contaron A mí también me contaron algo Eso se, se llama, resaca y es tan grande el incendio Te dicen por ahí que tenés que tomar agua, agua No, agua. pero eso es porque lo veo, lo veo, lo veo con amigos, viste que no, un claro. momento. A mí también me habrán contado lo mismo, sí, yo te entiendo. Eh, justamente, ¿vieron que veíamos ahí que dice que la cerveza es diurética? Sí. Tiene mucho porcentaje de agua, uh -huh. casi un 90 o un 92% es agua. O sea que uno dice, bueno, me estoy hidratando. Pero al mismo tiempo, como es rica en potasio y baja en sodio, la cerveza es diurética. Ah. Entonces ahí tenemos un juego, sí, un poco nos hidrató, pero al mismo tiempo también fuimos al baño. Entonces, bueno, yo siempre digo que hay que tomar agua. A la par. Siempre, a la par. Un Perfecto, vasito y un vasito. Sí. Y enseñanza de hoy, la cerveza no engorda, no engorda. engorda uno, tiene sus engorda beneficios uno. y siempre consumir con moderación. Amy, muchísimas gracias por venir. Gracias, gracias chicas, un por placer. la Gracias uh -huh. a todos.